Esta gráfica hace 7 años rinde casi igual o haces un poco mejor que una GTX 1660 Super. Y es que salió en el año 2015 y en su momento fue en gama alta. Y pues, si del tema, probablemente ya sepas de qué estoy hablando. Y es que en el mercado de segunda mano la encontramos en grandes cantidades y también que tiene un muy buen precio. Por lo que a día de hoy es muy buena opción si no tienes mucho presupuesto. Y es que la encontramos por alrededor de unos 160 dólares. Y es que estoy hablando de la GTX 980 Ti, una gráfica tope de gama que impuso a Nvidia sobre AMD. Y es que estas gráficas, pues, fueron las potentes de año 2015. Y es más, cuenta pesar que tipo de juegos había en el 2015, probablemente no está pesados como los de ahora, por lo que sí, en su tiempo fue una puta locura, y es que aquí podemos ver la lista de los juegos más jugados del año 2015, y es que para ese año tuvo que ser una puta locura esta gráfica, también por su precio y también por su rendimiento, y es que fue un precio muy elevado, que fue alrededor de los 799 dólares, pero lo increíble de esta gráfica se contará por menos de 190 dólares, con un rendimiento similar a la GTX 1660 Super, o incluso que a veces la supera, siendo 7 años más vieja, y es que en su momento esta gráfica la GTX 980 Ti fue lo más alto a AMD. Puso lo más alto a NVIDIA, ya que AMD apenas a sacar la R9 Fury X Que era tope de gama alta pues en las gráficas de AMD Y que realmente no me fue tan bien, pues probablemente no creo que tú la conozcas Pero eso es tema para otro video Y es que NVIDIA creó esa gráfica para jugar en calidad 4K Pues no era muy común de ver eso en los videojuegos y mucho menos en las gráficas de esos tiempos sabemos que la GTX 1660 Super es muy recomendada a día de hoy pues por su calidad-precio, ya que es una gráfica para jugar en alto 1080p a unos buenos FPS, pero esta se encuentra alrededor de los 230 dólares en Amazon a los 280 dólares, que en realidad no es tan caro para todo lo que ofrece, ya que no solamente es para jugar, también te servirá para crear contenido o para streamear por ejemplo, cosa que la GTX 280 Ti pues probablemente no sea lo mejor en eso, ya que no está tan optimizada pues para ese tipo de trabajos, de seguro la GTX 1660 Super le gana de eso a la GTX 980 Ti que es en la parte de creación de contenido o de trabajo con edición pues la GTX 660 Super está más optimizada para esos trabajos pero sí que es una gráfica solamente para jugar o para competir en el mundo de los eSports y no tienes mucho presupuesto y es que esta gráfica te promete todavía jugar a juegos actuales en calidades altas con una resolución 1080p y es que acá podemos ver varias comparaciones en algunos juegos en calidades altas y una resolución 1080p pero algo que no hemos mencionado es que este monstruo consume más de 250 watts por lo que necesitarás al menos una fuente de poder de 600 watts para todo tu PC. Y es que puedes empezar en ese tiempo. Una gráfica que consumía 250 watts. Año 2015. O sea que pasó tiempo necesitas conseguir una buena fuente de poder. Y obviamente iba a ser mucho más caro. Es como hoy en día con la RTX 480. Pero ¿qué es lo malo? Si sí quieres jugar contenido, ve por la GTX 1660 Super. Que obviamente esa gráfica será mucho más nueva. Pero si es solo para jugar, pues te recomiendo que ya directamente por la GTX 980 Ti. Ya que es una gráfica pues aún muy potente. Y si necesitas ahorrar un poco más, también puedes ir por la hermana menor. Que la GTX 280. Que ambas ofrecen un buen rendimiento. Pues por este precio conseguimos gráficas de gama media baja. Que rinden un poco menos que ella. Así que sí, sí, la recomiendo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, pues dale like al video para yo saberlo. Y suscríbete para más contenido de las PC Master Race. Y si no te suscribes, te robo tu PC. Y si quieres conocerme un poco más y charlar conmigo, aquí abajo te dejo mi Instagram. Eso es todo. Hasta luego. Chau.